Bro, si consigues chasquear los dedos dentro de tu boca, doy 10 pavos Hay trampa en esto, ¿verdad? <risa> eh. Eh. eh, eh, más menos, más menos Eh, eh, eh. escúchame, ahora no vaya a cortar la cámara y decirme que te la acuerdas Panita, si consigues chasquear los dedos dentro de tu boca, 10 pavos Dentro de mi boca, bro, a ver, a ver. Oh, muy bueno, algo es algo, venga. mí. Para ti, por people ¿Qué más chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy vamos a seguir con el vlog cada dos días, chicos. Qué locura. Uh, hoy estamos aquí en el salón porque me ha llamado un tal pana Revit Revin, Revin, Revin, Vamos a cerrar la puerta para que no se escape. Que lo estoy pensando en soltar un poquito para que veáis cómo corre. No corre, pero sí que anda un poquito. Y pues eso, pues. Vamos a soltarlo un poco para ver qué hace el panita Revin bueno, pues ya tenemos, chicos o Está sea, bastante a chileadorri, Chileadorrillo Vale, chavales, se me olvidó que te llevaba una camiseta negra y suelta pelos blancos Soy loco, estoy loco Pero bueno, aquí está el pana ¡Me beso! El pelo! Súper <coughs> bueno, chicos, mirad Es súper bueno Y vamos a soltarlo un poquito, chicos para ver dónde va, qué hace. Lo malo es que se escapa de mí, chicos. Lo malo es que se va. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¿Veis? Me odia a veces. O sea, cuando lo dejo en el suelo, me odia. Vamos a dejarlo un ratito que se dé una vuelta por el salón. Y mientras nosotros, ¿qué vamos a hacer, chicos? Básicamente, tengo algo pensado. Porque Ruby, si os dais cuenta, el otro día me rompió el móvil. No, no me rompió el móvil. Se ve que al final, pues, me desveloqué era una funda de móvil. O sea, mi funda. Y el móvil está guardado. Aquí lo tenemos. ¿Sabes con el móvil? Totalmente operativo. La bola final estaba desconectada, el cabrón me la había liado Pues nada eh, Vamos a ver qué hacemos hoy con Ruby Porque me, me hizo una troleada, o sea, me hizo creer que mi móvil Estaba reventado y eso a mí no se me hace Nunca Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy lo que vamos a hacer supongo que será Como es la nueva temporada de Fortnite Le voy a tirar la conexión, o sea, estamos en la guerra De bromas, o sea, esta es la real Guerra de bromas, o sea, el ayer me hizo La broma del móvil y yo eso... No la aguanta. Así que, chicos, básicamente hoy vamos a tirarle la conexión en pleno directo de nueva temporada de Fortnite. Pero antes, señor conejo, ven aquí. Ven aquí, conejito. Ven aquí, conejito. Conejo, venga, conejito. Conejillo No, no para, tío. No para, no para, chicos, no para. Lo pillatrónico ¡Ah! me ha hecho mucho daño, chicos, en la, con la pata. No, ahí no, ahí, impo. ahí es impo que te vayas. Te vienes conmigo, te vienes conmigo. Venga, paradéntrico y ya está. Vale, conejo, raduki tío. Luego te saco más. Básicamente conejo lo estoy tratando como si fuera mi hijo, chicos. Ya digo, me encanta. Lo tengo súper bien cuidado. Bueno, chicos, estoy reventado. Vamos para abajo. Bueno, antes le voy a preguntar a Ruby qué qué opina de la nueva temporada de Fortnite. En la oscuridad, Ruby me va a responder unas preguntas. Ruby, ¿qué de la nueva temporada de Fortnite? Pues opino que aún no la he visto, no quiero ningún plan No me, he spoilerado de nada para verlo Bueno, voy a ayudar a Ruby porque yo soy como el pana de Ruby. Porque él, cuando yo no me despierto, me ayuda y cuando él no se despierta, yo le ayudo. Entonces, mirad, ya lluvioso Ruby, si te mola, ¿eh? A Ruby le mola. A Ruby le renta. ¿Voy <risa> directito de 8 horas? Un rival Royal. Pues eso, Ruby. En plan que.. <risa> no para. ¿Qué opinas? De la temporada. O sea, ¿qué crees que va a pasar? Yo creo. A ver, yo me quedé en disfrutar el evento con que caía el cubo de Fortnite así. Muchas <risa> bombas, como. Entonces yo creo que va a haber un cambio de tocho en el mapa No sé exactamente cuál, pero yo creo que va a haber algún cambio de tocho Vale, vale Por cierto, Rubi, te puse esto hace tres días y sigue aquí, bro, hola ¿Cómo se Me llamo no, pues si no me no Que va, es coño, chicos, mira Lo quitamos Y se lo ponemos más arriba Rubi no llega, chavales, por cierto, muy bajito ¿Te imaginas? imaginas que Ruby fuera bajito, sería como Ruby Parky. Ruby Parker. <risa> Bueno, chicos, con esto ya Ruby se ha activado el tirón, o sea, básicamente han entrado dos personas para grabarlo ah, bueno, un vídeo No voy a pegar, pero es que me ha dado tanta pereza a pegarte, tío. Que... <risa> no me lo que Pero si estás así como en la cama, bro. Va <risa> <risa> a pedarse, se cree que es más alto que yo. Aquí en la cámara os veo iguales. Mentira ya, si es que te lo he dicho. La Y segundo, vale. Y segundo te voy a robar una galleta, príncipe. Vale, te vas Hola. Ah, no, no, se las doy todas. Mira que buena gente soy. Venga, estás para ti. El paquete está la no, de Que es colaboro, está vacío, tío. tío. <risa> lo, lo, lo, lo, lo. lo. Te voy a robar un Endolex. Ahora sí ¿Sabéis que se pica la muerte con el arroyal de ayer, por ejemplo, lloraron? Bueno, no, ayer no lloro. Pero si te gané tres dos. Si el la gente se lo pega. Ruby, ¿tú qué opinas? Pero es que es una locura, ¿no? Es una locura, Plex, ¿no? Rubi se va a así a la calle, está no, lloviendo a muerte, pero el día de hoy... <risa> pero es que es que verdad. Y con las ginas, que conste. Vale, ando. 15 minutos por ahí, ¿no? Dale. ¡Dime! No puedo. Chicos, Rubi se va a ir hacia la calle, al banco. Tranquilitro. Y bueno, adiós Rubi. No. <risa> ahí, <risa> <risa> Lo pondría en plan este clip, no lo pondría, pero no quiero que Rubi quede tan de puto. Vamos a ver, en plan, aquí va. De hecho, esto no nunca lo haré. Bueno, chicos, a ver si hoy conseguimos meter en la portería. Ya, si meto esta, quiero minimísimo de 1000x24 horas. Vale, chavales, literalmente. Tú Rubi se han ido sin mí. Lex se ha quedado en casa porque no le apetece salir. Hoy es un día lluvioso y vamos a ir corriendo porque estos están por aquí. En el momento en el que estoy, en un carril bici con los chavales, me rayo. Que tú no serás Jauma, ¿no? Soy Jaume, Cristiano Ronaldo en el house, motherfucker. <risa> vale pues literalmente, ¿qué os voy a decir? Nos hemos ido de casa porque estamos hasta la... P estar en casa pero es que o sea, yo no sé ni volver a casa ahora mismo. <risa> <risa> eh, si me dicen que me he perdido, lo mismo, me lo creo. Lo mismo, me voy para casa ahora mismo. nah no, chavales, pero estamos por aquí y ya os digo, ahora haremos lo que os he dicho en el vídeo. Pero básicamente, pues eso, eh, lo que había dicho Ruby, la temporada de Fortnite muy bien, ¿no? Eh, o sea, todavía no he visto nada para verlo todo en directo, tengo todo el hype. Pues estoy por reaccionar contigo. Como quieras, lo malo es que no tengo altavoces. ¡Ah! ¡Ah! ah. Vaya, ahora que va a ver qué hacemos, pero bueno chavales, os dejo por aquí, que estoy por aquí chileando un poco por la zona y nada, mascarilla siempre para vosotros. ¡Flex tío! ¡Super tocho! ¿Qué ha pasado? <risa> Joder, mi nariz. <risa> ¿Qué hacéis? Básicamente, Toblerone Yo me estoy comiendo un bolso. Rubí una cosa, el logo de toblerones, ¿qué lleva ¿Qué lleva el logo? Una montaña. Por cien mm. ¿No es un oso, bro? No sí, ah, es verdad soy blanco? No hay no había fijado nunca Eh, Ruby Cada día ah. se aprende una cosa Por ejemplo, sí, yo verdad. soy más bueno que Plex en todos los juegos ¿Plex? ¿Plex? ¿Es esto verdad? De hecho esto me retiro ¿Es verdad esto? Ruby dice que es mejor que tú en todos los juegos, sobre todo en Clash Royale En mi canal tenéis la prueba <risa> de cómo le gané una partidaza a Ruby en Clash Royale Vale, en canal solo que se llame Ruby ganando a Plex, que subiré todas mis wins cada te día Te he hecho una ahora, venga, te he hecho una nos vemos. Te he echo una, mira, no acepta, ¿veis? Escuchéis, silencio. Yo me lo puedo echarme, estoy comiendo. Tío. ¿Veis? Para <ríe> de comer, es pero, es, escucha, pero es, es Venga, se lo echamos. Venga, vale. Vale, no sé si habéis visto al tío que está ahí al fondo. Bueno, vale, ¿a Vale, chavales, ha llegado el momento de tirarle directamente la luz a toda la casa O sea, a Ruby, a Plex, a todos Pero el que más le va a afectar yo creo que va a ser a Ruby Porque básicamente está en directo Creo que está a punto de ganar la partida Y aparte está en la nueva temporada de Fortnite Tenemos por aquí la luz Dos Uno ¿Qué pasa, bro? Como me hayas tirado la puta internet Bro, estaba a punto de ganar una partida de la primera temporada, bro ¿Se te ha apagado todo? Pero se me ha apagado y se me ha encendido al momento, bro, ¿qué coño hago yo ahora, bro? Que estaba en directo, bro, la primera partida de la temporada, bro La primera victoria, bro, me quedaban dos tíos en la vida de NTA, bro Qué gilipollas, bro, así, no, pero ha sido tú Bro, fuera coñas, ¿te cabrearía mucho? Vete Bro, para. ¡Para, bro, para, para, para! ¿Qué pasa, ¡Bro, bro para, para, para, para, bro! Venga, a verme Bro, qué loco, bro, está loco Eh, yo creo Qué puta locura, bro. O Se sea, acabaría un montón, bro. Que tampoco ha sido para tanto, bro. Puta locura, bro. Que solamente. A ver, pues... Me pasa un poco, bro. Creo que me pasa un poco. ¿Y ahora qué hago, chicos? Es que, tío, soy muy loco, tío. Estoy muy loco, bro. Voy a intentar a ver si me abre, tío, el él Voy a ver si me abre. Literalmente han pasado como 10 minutos, no, me abre Rubi, fuera de vamos a hablar Dime Vamos a hablar Fueres, tío, que era una broma, bro Oye, he dicho no, claramente, cuando me he despertado he dicho, por favor, que nadie entre a mi directo hoy mientras estoy jugando porque estoy jugando la nueva temporada Y voy a lo que la conexión cuando estoy a punto de ganar siento, bro, tío, es que no sabía que era tan importante, bro pues ya Qué locura, bro Está muy enfadado Nada, no, chavales no puedo hablar con él en vídeo, o sea, literalmente no quiere hablar y lo entiendo perfectamente Entonces explicaré en el siguiente vídeo Adiós